ir a, al edificio de gobierno Hoy es domingo y el mirador es gratis Entonces vamos a aprovechar esa, esa opción Ahí está la estación de Shinjuku Y enfrente a la estación de Shinjuku Todo derecho Hay una estación de metro justo abajo, la Tochomae Si quieren llegar directo Puede ser en la estación de metro Tochomae No caminarían todo esto Pero pues nosotros vamos a aprovechar para Caminar esta zona Vamos a ir al edificio que se ve ahí al fondo es el piso cuarenta y tantos o cincuenta algo así, así arriba tiene una vista muy buena, estamos aquí en Shinjuku Oye, igual pero más leve cada día Hay dos edificios de la torre de gobierno. Nosotros vamos a la torre 1, al edificio 1, porque está el edificio 2, de qué lado es el edificio 2 y de este lado es el edificio 1. Toca venir de este lado. Y esta es la explanada del edificio de gobierno, que es este de ahí. Entonces vamos a subir. Para hay que buscar la entrada. Y al parecer esa es la fila para subir al edificio de gobierno. Si sí, fue la fila, pero está avanzando rápido. Entrás en tu checking point, te revisan tus bolsas. Hay dos torres, la torre norte y la torre sur. La torre norte, digo la torre sur la cierran a las cinco de la cinco y media de la tarde. Y la torre norte, que es la que vamos nosotros, la cierran hasta las 11 de la noche. <risa> 先月もしてどんよりました。担当プロセッサー。あの、通信の状態が安定 45 ¡Ay! La primera vez Y esta es la vista que tenemos Ese de ahí, del fondo, es el Park Hyatt Vamos a ver del otro lado, ok hay merchandising y de este lado tenemos aquí se ve mejor de hecho se llama Shinjuku Park Tower y ahí es donde está el Park Hyatt a la maris. Todavía se ven algunos árboles de cerezo. Ok, vamos a terminar de dar toda la vuelta. Y ahorita nos concentramos en algún punto. estoy pisando a alguien también se me ponen atrás y ahí se ve al fondo el sky tree Y después de haber estado, que Una hora aquí más o menos. Sí, como una hora. Una hora ya, nos vamos. Vámonos, despidámonos. Ah, sí. Ah, está. Está <susurra> bien. Time, Justin. Listo, esa fue nuestra visita al edificio de gobierno eh, Los precios entre semanas los vamos a confirmar Porque según yo, entre semanas sí cuesta En domingo es gratis, hoy es domingo Entonces, está justo al lado de la estación de Tochumae Que es lo que vamos a buscar ahorita Ya para ir a cenar algo Adiós